Me sorprende que los latinos se pongan tan felices cuando les hablo en español. Me extraña que muchas veces los latinos rechacen las vacunas que les ofrecemos. Me gusta poder ayudar a muchos latinos que muchas veces tienen muy pocos recursos. Me pone triste que muchas veces los latinos no puedan comunicar sus necesidades en la clínica. Me alegra que los pacientes latinos me den la oportunidad de practicar mi español. Me sorprende que no haya más profesionales de salud que hablen español.